Hey what's up? ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube, quien les habla, Cristian Hoguera, creador de contenidos. Y conmigo aprenderás edición de videos. Y hoy aprenderán el famoso rastreo de movimiento o motion tracking. Esto se trata de elegir un objeto del video para luego seleccionar cualquier cosa que lo siga. Así de fácil. Así que, ¡let's go! Perfecto, ahora que ya tenemos seleccionado nuestro video, porque yo, mirá, te voy a mostrar las imágenes que me mandaron desde México... Esto es un, un hotel que está allá. Mira, miren lo que es, por favor. Ah, ya, ya te muestro. Mira. Gracias, Martín, por este hermoso material. Voy a empezar a, a laburar con material que me mandan. Eh. Así que a mis suscriptores, mándenme el material y, y empiezo a editar eh, sus cosas. Miren, miren, miren lo que es. es hermoso. Muy bien, vamos para lo que venimos. Eh, gracias a la gente de Che Hotel. Mira, lo que vamos a hacer es. Rastreo de seguimiento, lo que vamos a seleccionar es, acá mira, hacemos doble clic. Y acá, fácil, dice rastreo de movimientos. ¿Sí? Hacemos un clic ahí. Bien, no aparece esto. Y ahora vamos a seleccionar el cabello de la chica. Muy bien, hacemos ahí. Y acá un poquito de zoom. Ahí. Y miren lo fácil, que es. con un clic. Siempre acordate que esto esté al inicio. ¿eh? Al inicio del, del video que hemos seleccionado. Ahora hacemos clic. Iniciar rastreo. ¡Bum! Y ahí empieza. ¿Viste? Así de fácil. Le damos OK. Y ahora vamos a títulos. Y vamos a elegir llamada 3. Esta. Muy bien. Seleccionamos acá. Vamos acá. Cortamos acá. Y escribimos... Acá, obviamente, ¿qué vamos a escribir? Suscríbete, Suscribite. Dale like. Le damos OK. Muy bien, como verás, no está, no, no, no sigue a ningún lado, ¿no? Entonces hacemos doble clic. Cuando haces doble clic, fíjate que dice controlador de grupo de títulos. Este también es importante porque yo quiero mover todo, todo en conjunto. ¿Sí? Muy bien. Movemos para acá y seleccionamos ahí. Perfecto. Muy bien. Con que estar ahí. Ahí. Muy bien. Le damos OK. Volvemos a hacer clic. Doble clic en el video. Viste que dice rastreo de movimiento. Acá dice ninguna. Ahora nos no sale acá. Dice llamada 3. Hacemos un clic ahí. ¡Pin! Vamos a inicio y mira. Inicio y mira. Suscríbete a mi canal. Dale like. Mira que fácil. Mira. Así de fácil. Ahora, ¿qué pasa si vos querés, en este caso, poner tu logo? El logo de Che, que justamente está cumpliendo los 10 años. Eh, vamos acá, que yo ya había traído un logo. Mira, traemos el logo acá, ponemos ahí. Obviamente, ponemos al final, achicamos un poco, ponemos escala, movemos ahí un poco más. O sea que con cualquier cosa, así como títulos, textos y hasta una imagen. Ahí creo que está bien. Me gusta ahí. Le damos OK. Volvemos acá. Como ya habíamos borrado la imagen del título anterior. Ahora no aparece este nombre de la imagen. Perfecto, le damos OK. Y mira. Así de fácil. Simple, sencillo. Gracias Martín por el material. O sea, ahora que sabes hacer esto, dale like, suscríbete, hace clic en la campanita, porque voy a subir videos cada 2 o 3 días, no sé, o una semana. Bueno, la única forma que sepa esto es que te suscribas y hace clic en la campanita. O si no, ya tú sabes, seguime en Instagram.